¿Qué tal amigos? Aquí Jorge Salán. Hoy quiero hablaros de esta preciosa guitarra. Es una Masterpiece Chord Roseline Redux. Tiene una tapa de abeto europeo macizo, unos laterales y una trasera de palo rosa. ¿Ves? Tiene un acabado precioso. Un cuerpo con cataway o M. Una de las peculiaridades que tiene esta guitarra es que la boca, en vez de estar aquí, está en, en esta parte de la guitarra, con lo cual hace como una especie de, de monitor para tus oídos que hace que todas las frecuencias te lleguen muchísimo mejor. Tiene este precioso dibujo, con la mujer con una rosa, de ahí el nombre de Roselín. El acabado de los trastes está hecho a mano, tiene esta reducción de los laterales de los trastes, con lo cual siempre que pasas de un lado a otro del, del mástil, bueno, es con una facilidad absoluta. Tiene un periodo que suena maravilloso cuando enchufas la guitarra por línea. Tiene un volumen y un ecualizador. Vamos a escuchar cómo suena con el ecualizador al cero. Vamos a darle la vuelta entera al ecualizador. Se suena este previo LR Bax Anthem. Un diapasón de ébano, un mástil de cinco piezas, mejor dicho, de cinco capas de caoba y de nogal. Con este precioso inlay también. Con unas flores, lo podéis ver, un acabado precioso en la guitarra. Unas clavijas Gotop 510Z y una cejilla GrabTech 2. Tiene este cuerpo laminado a mano y un tratamiento de bordes en los trastes, como comentaba antes. Y bueno, pues tiene un tono maravilloso esta preciosa guitarra. Y podéis escuchar cómo suena esta Masterpiece Rosaline Redux de Cord.